Estamos con Josep Lluís Pui, jefe de Protección Civil del Ayuntamiento de Blanes, ...y nos ofrece algunos consejos para cuidar de nuestros hijos en las piscinas. Bueno, fundamentalmente estar siempre pendientes de, de ellos. Es decir, el, el, el crío no puede estar nunca desatendido. Los padres pueden ir en grupos o pueden ir solos a las piscinas... ...pero siempre, siempre, siempre, siempre tienen que estar vigilando. Y hay una cosa que nos estamos encontrando con lo que se despistan muchísimo... ...que son los teléfonos móviles. Estamos muy acostumbrados a ver la gente, cómo está utilizando el WhatsApp, cómo se está mandando mensajes y tal, y cada segundo que pasa pendiente del teléfono móvil está desatendiendo a su hijo. Y solamente hace falta un segundo para perderlo de vista. Entonces yo diría que nada de lecturas, nada de teléfonos móviles y estar atentos a ellos. Y si van, y si van un grupito de padres, pues pueden hacerlo del padre vigilante. O sea, están... ...uno de ellos se encarga del, del niño... ...un poco lo que se hace con, cuando vas de fiesta... ...que uno lleva el coche y el resto pues, se pasa la noche de fábula... ...pues lo mismo aquí... ...uno vigila a los niños, los otros se bañan, hablan, mandan whatsapps... ...y cuando termina el tiempo pues, pasa otro padre... ...pero los niños siempre están atendidos... ¿Y en estas piscinas que ¿no son para niños o son más pequeñitas, de profundidad, más, más baja? ¿También no hay que tener precauciones? Lo mismo, porque el, el riesgo, hemos dicho siempre, que con 30 centímetros y con incluso menos es suficiente como para que se haga un niño. Si se cae de cara, la nariz la tenemos pegadita al suelo, luego no se puede levantar y hacen falta tan pocos centímetros de agua para que se agüe, con lo cual la vigilancia tiene que ser exactamente la misma. En una piscina de 50 metros cuadrados o una de estas hinchables, que quizá tiene mucho más peligro porque los vigilamos aún menos, pensando en que porque tendrá muy poco riesgo y al contrario tiene más riesgo que una de las grandes casi. En una de las piscinas hinchables, ¿yo puedo montar una piscina hinchable en mi casa y tener un mini pequeño... ...y como es de poca profundidad, todo estar tranquila o tengo que estar también a su lado? No, no, no, no, no, es, es uno de estos elementos a, a, a los que los niños se van se van flechados... ...es decir, les gusta, nosotros les hemos enseñado que la piscina es un lugar... ...para pasárselo bien, en que, bueno, jugamos solemos jugar los padres con los niños... ...y chapoteamos y nos ponemos dentro si, si cabe... ...entonces ellos asocian como una, una cosa, un factor uh, positivo para ellos... Si están los padres, bien, y si no, pues irán también para el allá. Y esto nos pasa también con las piscinas grandes. ¿eh? Entonces hay que estar con mucho ojo para este tipo de piscinas. Y si no, la vamos a usar una vez terminamos, la deshinchamos, vaciamos el agua y ya la volveremos a hinchar. Es preferir vagar estos litros de agua que no tener el riesgo de que nuestro hijo o nuestra hija se nos caiga adentro. También ha oído mucho que los bebés flotan. Eh, si tengo un bebé, ¿lo puedo dejar un momentito en la bañerita y me coger el teléfono, abrir la puerta? ¿Flotará? Jamás. Es cierto que flotan, pero flotan cabeza arriba o cabeza abajo. Si tenemos la suerte de que está cabeza arriba, podrá respirar, pero esto no, no, no, no, va, no va a ser siempre así. Entonces es muy fácil que el, que el niño o la niña se caigan boca abajo y que bueno, hagan una inspiración de agua, se les llenan los pulmones y a partir de aquí el tiempo que les queda es, es, es ínfimo porque seguirán, se pondrán nerviosos, patalearán y seguirán para abajo. También se, se ve mucho como el hermano mayor mirar del pequeño en las piscinas. ...no les toca, es una responsabilidad que no les toca... ...porque además no tienen la conciencia... este el, ...el factor peligro no es el mismo para una persona mayor... ...que para, para un crío... ...entonces la valoración de riesgo no, no será nunca la misma... ...en un niño que tenga 7, 8, 10 o 12 años... Y en cualquier caso es que no les toca a ellos hacer el, el, el papel de padre o el papel de vigilante. A ellos les toca estar jugando pues un poco más por la edad que tienen, pero no, no, no tienen que hacer nuestro papel. Es nuestra responsabilidad, es nuestro hijo y a nosotros nos toca. Muchas gracias, Josep Lluís. Queremos seguir charlando contigo.